una vez más a la serie de video tutoriales sobre Microsoft Teams. En este video vamos a profundizar sobre las herramientas de ella. Actividad, chat y llamadas. Comencemos. Para iniciar, la opción actividades se divide en dos partes. La primera llamada fuente presentará todas las notificaciones que recibas. Por ejemplo, los mensajes de chat, los documentos que te son compartidos, si fuiste agregado a algún grupo o a algún equipo, y así sucesivamente. En la segunda parte, que es el área que tenemos a este lado, simplemente vas a encontrar algunas opciones directas a herramientas de la aplicación. Esta pantalla va a verse diferente para cada usuario según eh, los grupos en los que se encuentra inscrito y las diferentes actividades que se encuentre realizando a lo largo de Teams. En la parte superior de fuente encontramos dos opciones. La primera es el filtro y por otro lado tenemos la opción de configuración. Esta opción de configuración es muy útil ya que en ella puedes ajustar desde el idioma, la presentación del Teams, como lo quieras ver, puedes ajustar también las notificaciones y mensajes de, que te están llegando al correo electrónico, las opciones de privacidad, por ejemplo bloquear algún usuario y configurar tus dispositivos. En cuanto a la herramienta de chat, una vez más tenemos una pantalla que se ha dividido en dos partes. En el lateral izquierdo aparecerán los diferentes chats que se van a ir creando a medida que participas en las reuniones. Por cada reunión en la que estés, un nuevo chat va a aparecer aquí. De ahí que sea muy útil que más adelante puedas utilizar la herramienta de filtro para localizar el que necesitas específicamente. En el lateral derecho, en cambio, encontramos las conversaciones que se generan ya sea en los chat de las reuniones, donde se registran todas las acciones como inicios, login de usuarios y las grabaciones, como también eh, podemos crear un chat nuevo y comunicarnos con otro usuario de la plataforma. Eh, para este caso, vas a hacer clic en el lápiz que se encuentra en la parte superior izquierda del lateral y en el campo que dice para seleccionas el nombre del usuario puedes agregar ya sea un nombre o buscar por un correo electrónico una vez lo tengas ya puedes empezar a enviar mensajes por último vamos a revisar la opción de llamadas esta función es muy sencilla y se presenta de forma muy similar al manejo que se le da a Skype o a WhatsApp. Básicamente ubicas el contacto al que quieres llamar y realizar la marcación. Podemos hacer clic en la parte izquierda con hacer una llamada o crear tu lista de contactos o de grupos en la parte derecha. Por ejemplo, vamos a decirle agregar marcación rápida y primero vamos a localizar al usuario. Una vez seleccionamos el usuario que encontramos, le decimos agregar y aparecerán las opciones para una videollamada o para un llamar al contacto. Es muy importante que tomes en cuenta que si el usuario en el momento en que tú estás generando la llamada se encuentra desconectado, como podemos ver en este caso, la llamada irá al buzón de mensajes y solamente cuando el usuario o usuaria se vuelvan a conectar, encontrarán el registro de la llamada perdida. También a mano izquierda puedes organizar tu lista de contactos consultar el historial de llamadas realizadas y puedes revisar tu correo de voz.